Wolf, hijo de Domino y Luna Fría, debutó un 29 de abril de 1990 en el Premio Trevero, donde demostró de inmediato su calidad. Luego, sumó el Raimundo Valdés, Grupo 3. Las siguientes seis serían de Grupo 1, comenzando con el Alberto Vial Infante. Por el lado, los palos en la delantera, el segundo corre Furia. Pro Chile gana terreno por el lado fuera, junto con Lonson. Lonzoma alcanzando. Lonzon pasó a la delantera. Segundo quedó Maifer. Tercero Prochile. Cuarto viene corriendo Furia por el lado de los palos. Cuarto se coloca Mar del Norte. Quinto Wolf abierto. Sexto Furia. Séptimo Maorí. Octavo corre Barón Real. En el poste de los 1200 metros. Primero Tokio. Último Soy Campesino. Lonzoma en la delantera aumentó a dos cuerpos su ventaja. Segundo Maifer. Tercero Prochile. Tres cuerpos. Cuarto corre Wolfa igual distancia. del norte a medio. Sexto, Maorí. Séptimo corre Barón Real. Viene girando la curva. Octavo Furia. Último quedó Tokio. El campesino tomando el centro de la pista. Los competidores. Lanzan en la delantera. Maifer alcanzando ahora. Maifer va pasando a la delantera. Wolfa avanza fuerte por el lado de afuera van a enfrentar los 400 metros finales, Wolf alcanzando, Wolf pasando a la delantera, segundo queda Maifer por el lado de los palos, Tercera posiciones por el lado interior para el Mar del Norte, cuarto se coloca Furia, Wolf en la delantera, aumentó a un cuerpo su ventaja, segundo Maifer, tercero Mar del Norte, cuarto Furia, quinto viene corriendo Prochile, en los últimos 100 metros, Wolf en la delantera, Mantiene un cuerpo de ventaja sobre Mayfair Últimos metros van a llegar y gana Wolf a Mayfair Tercero Mar del Norte, cuarto Pro Chile Quinto llegó Partieron National D por el centro de la pista va tomando la delantera Segundo corre Wolf, Mayfair Al segundo puesto ahora, tercero quedó y ahora cuarto Golf Cuarto se va ubicando Juanjo Ahora quinto queda Wolf, sexto Maori Séptimo Tokio octavo corre Catali, noveno Pro Chile décima Perenigna undécimo un décimo Monseñor décimo Che Gerald décimo tercero Furia, décima cuarta Luz y Fama penúltima Granerina último corre Remacho en el poste de los 1300 National Dep en la delantera mantiene cuerpo y medio de ventaja segunda day tercero corre fair cuarto Tokio ...quinto se coloca Mauri por el lado de afuera... ...sexto quedó Juanjo... ...séptimo Wolf... ...octava Catalitz... ...noveno Prochile... ...décima... ...Cristaline... ...undécimo Monseñor... ...duodécimo Che decimotercero ...décimo tercero... ...Furia... ...últimos lugares... ...para Gran Irina, ...Remacho... ...y Lucy Fama... ...en el poste de los 800 metros... Foley de emparejando... Oye Day pasó a la delantera, segundo se va ubicando Mayfair ahora, tercero toque abierto, cuarto quedó National T por el lado de los palos, cuarto se coloca Wolf por el centro de la pista. Ya están en tierra derecha, Mayfair alcanzando, Wolf también alcanzando, Mayfair pasó a la delantera, segundo se ubicando Wolf ahora que mañasea un tanto, tercero quedó Foy Day. Wolf pasó a la delantera a los 400 metros finales y comienza a tomar distancia de sus competidores, tres cuerpos. Segundo Maifer, tercera se coloca Cristalín. Cuarta Fogitei, quinto Tokio, sexto Mauri. Wolf aumentando ventajas a ocho cuerpos en los últimos 100 metros. Muy fácil, Wolf unos 10 cuerpos. Segundo Maifer, tercera Cristalín. Cristalín al segundo puesto y gana fácilmente Wolf. Segunda Cristalín, tercero Maifer. Cuarto llegó Tokio, quinto Mauri, sexto Fogitei. séptima Furio. Fogitei por el Chile. lado interior va tomando la delantera. En la segunda ubicación Maifer. Tercero corre Vadero. Follidei en el primer lugar. En la segunda ubicación, Mayfair, El tercer lugar es para Badero a tres cuerpos. Cuarto, corre Tokio. El quinto lugar es para Wolf a cuerpo y medio. Sexto, corre Remacho. Séptimo lugar Música Negra. En la octava ubicación, Quartz. Noveno, Che Giral. En el último lugar corre Maori, penúltima Cristalín, poste de los 1700 metros. Maifer tomó la delantera, en la segunda ubicación Fallidei a dos cuerpos, tercero corre Vadero a cuatro. En el cuarto lugar Tokio a cuerpo y medio, quinto a dos, Wolf, sexto Remacho, séptima corre Música Negra. Octavo Quartz, novena se ubica Cristalín, penúltimo Che Última último Maori a dos cuerpos. Se acercan a la curva de los 1.300 metros. Maifer mantiene la delantera con un cuerpo de ventaja sobre Day. En la tercera ubicación, Badero. Cuarto, Tokio a, a medio cuerpo. En la quinta ubicación, Wolf a dos. Sexto, corre Remacho a tres. Séptimo, Música Negra. Octava, Cristalina medio cuerpo por el lado exterior. Último siempre, Maori. Poste de los mil metros. Maifer en el primer lugar, medio cuerpo. Seguido de Folliday. tercero Badero a dos cuerpos. Cuarto, Tokio a medio. En la quinta ubicación, Wolf a dos. Sexta se viene ubicando el Cristalín por el lado exterior en el poste de los 800 metros. Séptimo quedó Remacho. Octavo, Música Negra. Noveno. Corre Quartz penúltimo Che Giral, gira en la curva último siempre Maorilla, está en tierra derecha Maifer en el primer lugar, Vadero pasa a la segunda ubicación, tercero se ubica a Tokio, cuarto Wolf por el centro de la pista quinta Cristalina abierto en la sexta ubicación Foyidei, 400 metros para la meta, Vadero está en el primer lugar Wolf por el lado de los palos alcanzando este va pasando al primer lugar, aumenta su ventaja a dos cuerpos en la segunda ubicación Vadero, tercero se ubica Cristaline, en la cuarta ubicación Tokio, quinto Maifer, sexto Foyidei, séptimo Quartz último 150 metros Está aumentando Wolf su ventaja, cinco cuerpos sobre Vadero, tercera Cristalín, cuarto toque, quito Mayfair, muy fácil Wolf, seis cuerpos en la delantera y gana Wolf a Vadero en la tercera ubicación Cristalín. Preparado por Dios, José Tomás quito Allende, Mayfair. tras su ausencia en la polla de Podrillos batió los 2.000 y 2.400 metros del Nacional Ricardo Lyon y el ensayo, este último en récord para la distancia. Así, cruzó el Mabocho para enfrentarse un primero de diciembre de 1990 al campeón de La Palma, Memo. ...en, para muchos, la mejor carrera de la historia de la hípica chilena. Comienzan a prepararse y partieron. En la primera ubicación, me hemos seguido de Wolf, Lápidos a corta distancia, Lápidos alcanzando. Los dos casi iguales, primera entrada, tierra derecha. Con Memo en el primer lugar, el seguido de lápidos por los palos a pescueso, tercero Wolf a cuatro cuerpos, cuarto Boyarín, quinto Maltrato, sexto Chateaubriand, séptimo Rentado, último extorsivo a un cuerpo. Memo en el primer lugar, ahí aumenta su ventaja a tres cuerpos, segundo Lápidos, tercero Wolf a cuatro, cuarto Boyarín a cinco, quinto Maltrato, sexto Chateaubriand, séptimo Rentado. Van a ser su primera pasada por la meta con Memo dos cuerpos, segundo lápiz, tercero Wolf a tres cuerpos, cuarto Boyarín, quinto maltrato, sexto Chateau Brian, séptimo rentado, último extorsivo. En la curva de los 1500, Memo tres cuerpos, segundo lápiz, tercero Wolf a cuerpo y medio. Cuarto a diez, Boyarín, quinto maltrato, sexto Chateau Brian, séptimo rentado a cuatro cuerpos, último extorsivo. Memo tres cuerpos, segundo lápiz, tercero Wolf a cuerpo y medio. En los 1200 con Memo cuerpo y medio, segundo lápiz, tercero Wolf a a medio cuerpo Cuarto Boyarín a diez Quinto Maltrato Sexto Chateaubriand Séptimo Extorsivo Último Rentado Memo cuerpo y medio Segundo se ubica Wolf Tercero que al Lapidus Cuarto Boyarín Quinto Maltrato Memo un cuerpo Segundo Wolf En la curva de los 900 Con Memo un cuerpo Seguido de Wolf Tercero lápidus a siete cuerpos Cuarto Boyarín a 10. Quinto Maltrato a un cuerpo Sexto Chateaubriand Séptimo Extorsivo Último Rentado a seis cuerpos Memo por los palos Medio cuerpo Segundo Wolf Tercero lápidus a diez cuerpos cuarto ballarín quinto maltrato sexto Chateaubriand, séptimo extorsivo último rentado memo un cuerpo segundo wolf en la última curva memo mantiene el primer lugar siguió de wolf a un cuerpo tercero lápidos a 15 cuerpos cuarto ballarín quinto maltrato sexto Chateaubriand, último rentado van a entrar a tierra derecha con memo en el primer lugar pescuezo ventaja sobre wolf este sigue cortando distancia wolf alcanzando memo mantiene cabeza ventaja sobre wolf wolf alcanzando los dos casi iguales mantiene ley ventaja memo de wolf Van a enfrentar los últimos 200 con Memo en el primer lugar, seguido de Wolf a Pescuezo, los dos casi iguales, ventaja para Wolf de Memo, Wolf Pescuezo ventaja sobre Memo, lo aumenta medio cuerpo, Wolf un cuerpo, cuerpo y medio, fácil Wolf sobre Memo, cuerpo y medio y gana Wolf segundo Memo, tercero a 15 cuerpos. La Algarabía se apoderó de un repleto hipódromo Chile, el cuerpo tres cuartos de diferencia marcó un hito en la épica chilena. Por primera vez, la posibilidad de un triple coronado nacional en tres pistas era más latente que nunca. Sin embargo, antes de viajar a la quinta región, Wolf cerró el año en su natal Club Hípico de Santiago con el gran clásico Coronación Grupo 1, un 30 de diciembre de 1990. Por el centro, Wolf va tomando la delantera, seguido de Millagüe. Quartz, segundo, pasando a la segunda ubicación. Tercero quedó Millagüe. La cuarta ubicación es para Cristalina, unos cuatro cuerpos. Quinto corre, Premier. Quartz, segundo, por el lado interior, va tomando la delantera. Segundo queda Wolf a un cuerpo. En la tercera ubicación, Millagüe, en los 1.600 metros. Cuarto lugar para Cristalina, cuatro cuerpos. Último, Premier, a pescuezo. Quartz, segundo, mantiene el primer lugar con un cuerpo de ventaja. Están acercando la curva de los 1.300 metros, seguido de Wolf. El tercer lugar es para Millagüe, tres cuerpos. Cuarto Premier, igual distancia. Última Cristalina a pescuezo. Cuarto, segundo en la delantera, medio cuerpo, seguido de Wolf. En el tercer lugar corre Millagüe. Por fuera gana terreno Premier. Este va pasando al tercer lugar en los 1.000 metros. Última Cristalina un cuerpo. Wolf emparejando por el lado anterior. Va pasando al primer lugar, segundo quedó, cuarto, segundo a pescuezo en la tercera ubicación, Premier a dos cuerpos, Pote los 800 metros. Penúltima, Cristalín, último va quedando Millagüe, están girando la curva final, Wolf está en la delantera aumentando ventajas a tres cuerpos en la entrada de tierra derecha. El segundo lugar es para cuarto, segundo, tercero, Premier, cuarta, Cristalín que avanza por el centro de la pista, último, Millagüe en los cinco cuerpos. Wolf en la delantera aumentando su ventaja a cinco cuerpos, se enfrenta a los 400 metros finales. Cristalín pasando al segundo lugar, tercero queda Premier que se abre en la cuarta ubicación, cuarto segundo, último, Millagüe. Wolf sigue aumentando ventajas a unos seis cuerpos, van a enfrentar los 200 metros finales en la segunda ubicación. Cristalín, tercero Premier a medio cuerpo, cuarto, cuarto segundo, último lejos, Millagüe. Wolf aumentando su ventaja a unos 10 cuerpos Cuando faltan 50 metros para la meta Muy fácil Wolf en la segunda ubicación Cristalín y gana fácilmente Wolf a Cristalín El tercer lugar es para Premier Cuarto cuarto segundo Último Millagüe que recién cruza. Con esto la mesa quedó servida Para la gran fiesta Este mulato de más de 500 kilogramos Tocó la gloria junto a Luis Muñoz Un 3 de febrero de 1991 El Valparaíso Sporting Coronó al nuevo campeón del pueblo. Por los palos en el primer lugar, Memo a corta distancia y pasa la delantera, segundo Wolf. Tercero Maifera a un cuerpo, cuarta nominada, quinto por los palos Cheyera, el sexto igual. Séptimo Nobel y Cristalino, Cristalina, último varón Real. Momentos dos de Wolf. Maifera medio. Primera pasada por la meta con Memo, dos cuerpos, segundo Wolf. Tercero por fuera Maifera. En la cuarta ubicación Cheyera a la dos cuerpos, quinta nominada, sexto Mel igual. Séptimo Nobel está Cristalina, cuerpo y medio, último varón Real a dos. Memo mantiene el primer lugar, cuerpo y medio. Segundo, Maifert, tercero, Wolf, a dos cuerpos. Cuarto, por fuera, Cheyera, a la medio. Quinta nominada, un cuerpo. Sexto, Mel, igual a dos. Séptimo, Novilior a igual distancia. Penúltima, Cristalina, dos cuerpos. Último, Barón Real, a cuatro. Mantiene el Memo el primer lugar. Ingresan a la recta opuesta con Memo, tres cuartos cuerpos sobre Maifert, tercero, Wolf, a seis cuerpos. Cuarto, Cheyera, a la cuerpo y medio. Quinta nominada, dos cuerpos. Sexto, por fuera, Novilior, séptimo, Mel, igual. A octavo, Cristalina, dos. En la última ubicación, Barón Real a cuatro cuerpos. Memo, cuerpo y medio. Segundo, Myfer. En la tercera ubicación, Wolf. Cuarto, Cheyera, por los palos, los 1.200. Quinto, Novilio, sexta, nominada. séptimo, Cristalín. Penúltimo, Meligual. Último, sigue Barón Real a cuatro cuerpos. Memo mantiene el primer lugar, cuerpo y medio sobre Myfer. Tercero, Wolf a dos cuerpos. Cuarto, Cheyera, por los palos. Quinta, ubicó Cristalín. Sexto, Novilio, séptima, novinada. Penúltimo, Meligual por fuera. Último, Barón Real a tres cuerpos. Curva los 900. Memo, cuerpo y medio, segundo Maifer, tercero Che Gerald, cuarto Wolf. En la quinta ubicación, Cristalina, cuerpo y medio, sexto ahora cuatro cuerpos, séptimo Meliwal, penúltima nominada. Último, Barón Real, comienzan a girar la curva, Memo mantiene la antera. segundo por juez, Ika, Wolf. Cuarto Maifer, sexto Meliwal, están entrando a tierra derecha, con Memo que mantiene el primer lugar, dos cuerpos, segundo Wolf tercero chelliera por los palos cuarta cristalín quinto por fuera meli igual acortando distancia wolf en los 400 wolf alcanzando segundo queda memo por los palos Trata reaccional este, pasa nuevamente a primer lugar, segundo Wolf, a pescueso, tercero Meligual, a tres cuerpos, cuarta Cristalín, Wolf alcanzando, Wolf pasa a primer lugar, segundo Memo, 200 metros finales, Wolf aumenta su ventaja cuerpo y medio, dos cuerpos, muy fácil Wolf, segundo Memo, tercero Meligual, cuarto Cristalín, Wolf tres cuerpos, a cuatro aumenta su ventaja, segundo Memo y gana fácilmente Wolf el derbi, además de la triple corona nacional, segundo Memo, tercero Meligual, cuarto Cristalín, quinto Barón Real, sexto Che Gerald, séptima nómina el invicto wolf de laras santa amelia en ocho presentaciones logró algo más que la triple corona nacional conquistó el corazón de los hípicos chilenos quienes lo acompañaron para siempre hasta el último de sus días en junio de 2002 y que hoy lo sigan recordando como una leyenda nacional